El módulo 4 habla de la empresa, tanto desde el punto de vista de la producción como de los costes. ¿Por qué tenemos que estudiar la empresa? Porque las empresas son quienes generan la oferta. En el módulo 3 hemos visto el comportamiento del consumidor, que era quien generaba la demanda. Por tanto, aquí cerramos ya el círculo estudiando la empresa, que genera la oferta y ya hemos visto anteriormente la demanda. La empresa la vamos a ver tanto desde el punto de vista de la producción como de los costes. Por ello, los distintos apartados de los que consta este módulo son, en primer lugar, la función de producción. Vamos a ver la función de producción y la observaremos desde el punto de vista del corto plazo. A continuación, eh, la relacionaremos con dos conceptos que son bastante interesantes, eh, directamente relacionados con la función de producción, que es la productividad marginal y la productividad media. Eh, esto nos permitirá eh, que comprendamos el concepto de los rendimientos de escala y, y la ley de los rendimientos decrecientes. Y finalmente estudiaremos eh, la empresa desde el punto de vista de los costes. Pues lo que será desde, desde aquí, desde los costes, una vez que hayamos visto la producción anteriormente, cuando generemos esa lo que nos muestra es cuál es el producto total que podemos obtener en nuestra empresa cuando combinamos los distintos factores productivos. ¿Qué son esos factores productivos? Pues la mano de obra, las materias primas, el capital, lo que en economía llamamos capital, que no es dinero, el capital son esos bienes producidos que sirven para producir. debemos hablar de maquinaria, de fábricas, etc., que es un concepto bastante más amplio que este. Bien, esto se puede combinar de muy distintas maneras, la mano de obra y el capital principalmente, lo cual nos dará lugar a distintas técnicas de producción que pueden ser más o menos eficientes. Bien, la empresa obviamente buscará maximizar los beneficios y para ello buscará, pretenderá utilizar la forma de producción más eficiente posible. Y esto lo hará conforme a su función de producto total. La función de producto total, en el caso general, la vamos a hacer defender, en primer lugar, del trabajo, L Y como os decía, en el caso general tendrá forma de S. Será una asismo tendrá forma de S alcanzando aquí el máximo ¿eh? al principio con respecto del origen y después con K. ¿por qué en el caso general tiene esta forma la función del producto total? bueno, esto es así porque según vamos incorporando trabajadores al proceso productivo la especialización que ello nos va a permitir hará que el producto total crezca de manera acelerada como veis por aquí crece mucho para, a continuación, incrementos posteriores del de de uso de la mano de obra seguir obteniendo aumentos en el volumen de producto total pero cada vez menores hasta llegar a un máximo. Este máximo va a venir delimitado por el capital que contemos. Con un ejemplo esto se ve muy fácilmente. Imaginemos que yo voy a montar una empresa que sea una fotocopiadora. ¿Cuáles son las tareas que tengo que llevar a cabo? Bueno, pues tengo que ocuparme de ir a comprar inputs, o sea, ir a comprar papel, ir a comprar tóner, cualquier material que yo necesite para mi proceso productivo. Tengo que ocuparme del mantenimiento de mis máquinas fotocopiadoras. Tengo que hacer fotocopias para el público, tengo que cobrarlas. Si tengo un negocio mínimamente avanzado, pues aceptaré pedidos por internet, luego tendré cargo también de sus pedidos por internet. Tendré que llevar la contabilidad de mi empresa. Hay que ocuparse de la limpieza del local. Hay que llevar eh, las cuentas con la Hacienda. Hay que pagar impuestos, tasas, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, a cualquiera de vosotros se podrían ocurrir muchas más actividades que tendría que llevar a cabo. ¿no? Vemos que es una lista bastante amplia. Si yo soy la única persona que trabaja en esa empresa, es decir, L es uno, el número de trabajadores es uno, ¿cuántas fotocopias voy a poder hacer?, que ese es el producto total. ¿Cuántas fotocopias voy a poder hacer? Pues muy poquitas. ¿Por qué van a ser muy poquitas? Porque tendré que dedicar a lo mejor una hora de mi jornada laboral a ir a abastecer eso de, de papel, de tóner y demás. Tendré que dedicar otro rato, otra hora a cuestiones burocráticas, de pago de impuestos, un rato también, a la limpieza, como hemos dicho, ¿no? etcétera, etcétera. Habrá toda una serie de actividades que me distraerán de mi objetivo fundamental, que era el de hacer fotocopias, que es de lo que finalmente voy a vivir, bueno, de hacerlas y de cobrarlas, ¿no? Bien, son poquitas las que hay. Ahora, si yo contrato a una persona que me va a ayudar, si ya son dos las personas, fijaos que el aumento de producto total que tengo va a ser bastante notable. ¿eh? Si una persona produce esto, entre dos produce más del doble. Estamos en este tramo en el que crece muy rápidamente la función de producto total. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque me libera a mí, por ejemplo, si me voy a ocupar de hacer las fotocopias y cobrarlas y de los pedidos por Internet, me libera a mí de estar haciendo el otro tipo de tareas. Entonces ya no van a ser las obras que voy a tener para hacer fotocopias, que voy a tener 8, 8 horas. Entonces, de 2 a 8, obviamente, el volumen de producto total que puedo alcanzar va a ser muy superior. Bien, yo puedo seguir incorporando mano de obra en el proceso productivo, tener por aquí una persona adicional, que me permita que haya una especialización aún mayor. Entonces, pues a lo mejor puedo dedicarme a estar únicamente haciendo fotocopias si hay otra persona que está cobrando va a crecer mucho más el producto total, ¿no? va a vamos obteniendo crecimientos cada vez mayores, de ahí que sea convexa todo el origen de este primer tramo de la función del producto total. Llegará un momento en el que esa especialización se agotará. llegará un momento en el que se vamos incorporando personas al proceso productivo, pues esa especialización ya no nos va a aportar mucho más, nos va a aportar más, porque el tener una persona más Va a facilitar que produzcamos más, pero esos crecimientos ya irán disminuyendo. En este caso, a lo mejor es a partir de esta tercera, o sea, en la cuarta unidad del factor trabajo, ya nos aportará menos. En cada caso, obviamente, en cada caso concreto será distinto. Como veis, este incremento ya es menor que el anterior. Y si contratamos una quinta persona, seguiremos teniendo más producción porque tenemos durante más tiempo funcionando las máquinas, podemos cerrar el local cuando llega la hora de cierre, pues seguir haciendo, atendiendo los pedidos que hemos recibido por internet, etcétera, etcétera, porque tenemos más personas para ello. Pero cada vez esos incrementos son menores y la limitación, como os dije anteriormente, no la va a poner el factor capital. El factor capital, en nuestro caso particular, son las las máquinas fotocopiadoras con las que contamos aparte del local, pues si en el momento que tengamos, eh, si en mi local tengo tres máquinas fotocopiadoras y las tengo a tope de, de funcionamiento durante las 24 horas del día, llega el momento en que ya no pueda producir más, es hemos que alcanzado este, este punto, a lo mejor aquí es como una sexta persona, ¿Eh? como veis al principio crece aceleradamente, luego crece cada vez menos el volumen de finalmente las limitaciones que nos impone el capital nos impiden producir más sal, que pudiésemos cambiar eso. Pero como estamos estudiando el corto plazo, en que el capital no lo podemos alterar, si tuviésemos una visión más amplia de largo plazo, podríamos pensar en comprar nuevas máquinas, en alquilar un local mayor, etcétera, etcétera. Pero estamos estudiando de momento el de corto plazo. Por tanto, eso no podríamos obtener un mayor volumen de producción que Y si no podemos obtener un volumen de producción mayor que el que tenemos con seis personas, si yo decidiese contratar a una séptima persona, ¿qué va a ocurrir? Porque esa persona iba a estar ociosa y tal vez molestando a los demás. Es decir, que mi volumen de producto total no puede aportar nada al proceso productivo y lo único que va a hacer es estar molestando a los demás, entreteniéndolos o molestando físicamente. Por consiguiente, es obvio que nadie va a contratar a esa séptima persona en, si lo que busca es maximizar beneficios, ¿no? Pero bueno, teóricamente eso existe, ¿no? Teóricamente eso existe. Esta es la forma que tiene la función de producto total. El segundo epígrafe del tema nos dice el producto marginal y el producto medio. Nos dice que hablemos del producto marginal y del producto medio. Son dos conceptos que están directamente relacionados con la función de producto total. El producto marginal es el aumento de producto total que obtenemos por el hecho de incorporar una unidad adicional de factor trabajo. Siempre la palabra marginal en economía significa eso, aumento por una unidad adicional. Si hablamos de los costes marginales, aumento de costes por producir una unidad adicional. Si hablamos de beneficios marginales, sería aumento de beneficios por vender una unidad adicional. En este caso, producto marginal será aumento de producto total derivado del hecho de producir una, de incorporar una unidad de trabajo adicional. ¿Qué forma tendrá la función de producto marginal? Pues se deriva directamente de la función de producto total. Fijémonos en este gráfico. Si ponemos el producto marginal en función de las unidades de trabajo, incorporadas, pues tendremos ¿cuál es el aumento de producto total que hemos tenido por el hecho de incorporar el primer trabajador? Esto de aquí. Por consiguiente, para un trabajador sería eso. ¿Cuál es el aumento de producto total que hemos obtenido por el hecho de incorporar el segundo trabajador? Esto de aquí, esa distancia. Pues esa distancia lo la que vendría aquí. ¿Cuál es el aumento de producto total que hemos tenido por incorporar el tercer trabajador? Todo eso de ahí, hasta ahí. Hasta ahí iban creciendo, como no hemos visto anteriormente porque esta función era conversa respecto de del origen. ¿Qué ocurre a partir de la cuarta unidad? Pues que ya van a volver a disminuir, ¿eh? ya van a volver a disminuir por aquí. El aumento de producto total que me genera la incorporación del quinto trabajador es al menor la del sexto es muy pequeñito y la del séptimo ya llegaría a ser negativo ya cae el producto total esto es lo del sexto y lo del séptimo ya sería negativo es decir, que para el séptimo trabajador estaríamos ya por aquí abajo por consiguiente, la forma que tiene la función del producto total de, perdón, la función del producto marginal Sería como la que estamos presentando la gráfica. O Esta sería la función del producto marginal, que recordemos que nos muestra el aumento del producto total derivado de la incorporación de un trabajador adicional. El otro concepto que tenemos que explicar en este punto es el del producto marginal. ¿Por qué? Porque podemos estar interesados en conocer cuál es el aumento del producto total de un trabajador adicional, o estar interesados en cuánto es el volumen de producto total que, como media, obtengo por cada trabajador contratado. Fijaos que son dos conceptos bastante parecidos, pero eh, guardan sus diferencias. Cuánto es el producto total que, como media, obtengo por cada trabajador contratado, que irá variando en función del número de trabajadores que yo contrato. Bueno, vamos a recurrir a un, una cuestión matemática, este es el producto total que yo tengo con esta cantidad de trabajadores. Luego el producto medio sería, si esto fuera un triángulo, el cateto de enfrente partido por el cateto de al lado. Aquí, el cateto de enfrente partido por el cateto de al lado, ¿no? producto total partido por L, la productividad media. Producto total partido por el número de trabajadores. Va creciendo. Va creciendo, va creciendo, pero pues llegará un punto por aquí a partir del cual ya decrezca, decrezca el ángulo que es el catétero enfrente a partir del de al lado, es decir, la tangente de ese ángulo, ese producto medio, llegará un punto por aquí en el que ya empiece a decrecer, por consiguiente el producto medio crece, crece, crece y luego ya decrece es la forma de entender el producto medio que corta con el producto marginal porque en este punto coincide con la derivada.